Bienvenidos sean ustedes a este, su segundo programa de la tercera temporada de Historias de Vida y de Fe. Señores, ya hoy es nuestro segundo domingo compartiendo contigo en este mes de octubre del 2019, donde hemos visto muchas historias magníficas el año pasado. Y también donde disfrutamos con nuestros queridos compañeros Jenny, nuestra querida Janely Flores y unas cuantas personas más que participaron de este programa donde contaron otra vez su historia, cómo ha transcurrido su vida desde que ellos iniciaron a participar de historias de vida y de fe. Y hoy señores, hoy tenemos testimonios que de verdad nos van a tocar el alma y vamos a conocer a esas personas desde su interior porque nos van a mostrar todo lo que han vivido y ellos internamente así es que no te muevas de ahí porque volvemos con mucho más en este espacio historias de vida y de fe después de esta pequeña pausa comercial Una nueva era en métodos diagnósticos. Resonancia magnética siglo 21. El más grande avance tecnológico de imágenes de los últimos tiempos. En el hogar de su salud. Calle la Cruz Esquina Duarte San Francisco de Macorís. Teléfono 809 725 1919. -19, salto automático. Resonancia magnética siglo 21. en los momentos que necesitas comprar tus medicamentos. La Farmacia San Rafael tiene el más rápido servicio a domicilio. Llámanos y haz la prueba. 809-588-2520. Farmacia San Rafael. Confiable y a tiempo. Todo aquello que te inspira... Lo que te motiva, lo que solo tú puedes alcanzar, lo que te llena de orgullo. Con nuestras tarjetas Visa BAP podrás lograr todo eso que tanto te has propuesto. Solicítala en cualquiera de nuestras sucursales. Asociación Duarte, adaptados a tus necesidades. Transfórmate en un espectacular ganador con el 25 aniversario de Telenor.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 Llegó la temporada primavera-verano y El Abejero los recibe con un mes completo de ofertas. Durante todo el mes de abril aprovecha nuestros especiales por cambio de temporada. El Abejero, donde todo viene por agua salada. Un mes completo de ofertas en todas nuestras tiendas. Gran Preventa, nuevo Gold King Express del supermercado por venir de la Avenida Libertad. Aprovecha 50% de descuento en la inscripción. Además, las primeras 50 personas en inscribirse obtendrán el primer mes totalmente gratis. ¡Inscríbete ya y aprovecha esta gran oferta! Nuevo Gold Gin Express de la Avenida Libertad en Supermercado Porvenir. Gran apertura, octubre 2019. Sonía, ya estamos de regreso contigo y ahora toca un momento muy especial donde vamos a conocer la historia de dos mujeres que han abierto su corazón y nos han permitido entrar a su casita interna, a su cuerpo prácticamente podríamos decirlo así, donde ellas nos van a contar su historia. Vamos a presentarte el testimonio de vida de nuestra querida, de nuestra querida Damaris de Castro y una hermosa mujer, Emilce también, que estará compartiendo ahora contigo, así es que te los presento y te dejo ahí para que los veas tú solito. Tengo 47 años y soy sobreviviente de cáncer de mama. En el 2016 fue cuando ya me entregaron el diagnóstico, porque anterior a eso tenía un pequeño quiste. Y fui al médico, de ahí me empezaron a hacer quimio y me diagnosticaron cáncer ya confirmado con biopsia el 29 de octubre del 2016. Yo reaccioné mal, lloré mucho, me puse muy triste. Eh, mi familia también, mi esposo, lloramos como locos los cuatro. Yo quería, yo le dije a Dios, yo quiero seguir viviendo, yo quiero ver a mis hijos crecer, nietos que sean universitarios, una profesión. Y acepté. Acepté la enfermedad que tenía cáncer. Y todo fue un proceso de altos y bajos. Y mis hijos, mi esposo, Alex, fueron una parte esencial para mí que es recuperación. El apoyo familiar es indispensable para un problema como este, porque uno aunque se sienta acompañado en la casa con familia, pero llega un momento que uno se siente como solo. La melancolía agarra a uno y, y eso, pero hay que saber sobrellevar esto para salir a camino, a luchar luchar y luchar, bueno es, yo supe mira primero me operaron del corazón yo tengo una válvula mecánica en la válvula mitral porque posterior a eso había hecho una embolia cerebral producto de una arritmia que tuve entonces me recuperé de eso todo bien feliz Después llegó el proceso ya que la válvula había que cambiármela para ponerme una mecánica. Entonces me operaron, me hicieron mi cirugía. En el proceso de recuperación ahí de mucho dolor y molestia, como a los seis meses de eso, es que me siento ahí, el quiste, Y le digo al esposo mío, mira, Ale, lo que yo tengo aquí. Y dice, y que es eso Damaris? se asustó y yo también y de ahí comenzó todo, todo el proceso. Cuando yo tuve el diagnóstico en la mano y que el especialista me dijo que era ya confirmado que era cáncer, yo, yo te voy a ser sincera porque todo el mundo piensa que se va a morir. Yo pensé en eso, que quizá me iba a morir ya que había pasado por tantos problemas de salud. Pero si yo ponía de mi parte, yo iba a ganar. Y eso fue lo que hice y sigo haciéndolo hasta ahora. Poner de mi parte, mantenerme positiva, eh, no descuidarme con mis citas, mis tratamientos, para seguir dando la, la batalla. sí. Eh, mi familia me ha apoyado, mucho. Mis hijos, Alexa que era la mayor, siempre iba conmigo al oncológico y Alejandro ese es, es mi bastón. Es mi bastón. Siempre ha estado conmigo, nunca me han dejado sola. Y mi mamá, mis hermanos también, a todos. Yo quiero agradecerle a toda la familia Amigos que me encomendaban en sus oraciones, que me ponían mensaje Quiero agradecerle también infinitamente al oncológico y a esa parte del oncológico, al patronato. A las personas que cooperan para que esa oficina, ese departamento siga funcionando. Me han sido de una ayuda enorme. Sin ellos no hubiera sido posible, porque mi seguro solo me cubre una parte. La otra parte la tengo que buscar yo. Y el patronato para la quimio, la radio, la cirugía, para el tratamiento, todavía recibo ayuda de hecho. Sí, agradecerle y. También quiero agradecerle donde yo laboro. Yo soy auxiliar de enfermería y laboro en la Fundación Clínico Quirúrgico La Altagracia. Allí quiero agradecerle a dos personas en particular. Quiero agradecerle al doctor Sarante y a la señora Rosario Betancer y a los demás las demás personas que allí laboran a todos pero muy especialmente a ellos dos desde el momento que yo comencé a hacerme mi estudio a hacer mi tomografía a prepararme para la cirugía ellos me dejaron como haz lo que tiene que hacer no tuve problemas, siempre me mantuvieron mi pago hace ya un año que regresé a laborar y se aportaron muy bien conmigo, se han portado bien. este Del oncológico no menciono nombre porque son muchos y no quiero que se sientan mal, pero todas las personas que allí laboran son ángeles, con mucha, con mucha entrega al servicio. Eh, y nuevamente repetirle a que no dejen solo a, una, a un familiar que tenga cáncer. Manténgase a su lado, haciéndolo reír, llevándole cariñito, agradito, aunque sea para comer, porque el apoyo familiar es indispensable para vencer esta enfermedad. Sí. No, yo no pensé nunca que iba a padecer de cáncer, eh, porque Después de la cirugía del cardiovascular yo pensé que ya ese era mi problema de salud que yo conocía que tenía y el cual debía de, digámoslo así, como de resolver. Y cuando me, me hicieron la cirugía yo dije bueno ya, terminaste de amar y saliste bien, todo bien. Pero... Dios es el que sabe. Cuando llegó el momento de que me diagnostican, yo dije, wow, va a comenzar de nuevo, a luchar. Me despertaba en las noches, y llorando a veces, en otras, pidiéndole a Dios que me diera fuerza, que se mantuviera conmigo, que yo iba a poner de mi parte para que él pusiera su parte. Y que yo quería seguir aquí, yo quería vivir, yo tenía deseo de vivir, tengo deseo de vivir. Mucha ilusión por vivir. Mira, a mis hijos no le ha afectado en nada. Así como a mí, yo me miro al espejo Abro mis brazos y digo, wow, Damaris, qué bien te ves. A mí me quitaron los dos senos. Mi cáncer era en el derecho. Pero por, para prevenir, por mi problema cardiovascular, no debo arriesgarme a cogerme aquí mi ojo radio. Entonces, me lo quitaron los dos. Ellos me aceptan. Yo me acepto así primeramente. Me acepta mi familia, mi esposo. No he tenido, no he visto en él ningún cambio de su trato. Sí. Y él me decía antes de que, me, de que yo empezara el proceso de, de la quimio. Y me decía, tú vas a ver, y vamos a salir de esto, todos juntos. Yo no te voy a dejar sola. Y... Mañana vamos, tú vas a mirar atrás y vamos a decir, wow, ya estamos aquí, estamos aquí, ya y bien. Él no, yo no me complejo de no tener seno. No, para nada. No, no me deprimí cuando me dijeron que me lo iban a quitar, no me negué. Yo me acepté mi problema de salud. Porque si uno acepta, el problema que tiene. Todo se hace más fácil. Y aparte de que uno ve pacientes con con problemas más grandes que, que de uno. Y yo cuando veía a esos niños cogiendo la radio, yo decía, pero si ellos lo aguantan, que son niños, si esa señora la aguanta, que puede ser mi abuela, pues yo también yo también lo puedo hacer, hacer el intento y así fue Mi quimio me ponían malísima me dejaban, como uno dice, por el suelo yo la recibía, me dieron 24 tuve 24 sesiones de quimio y las últimas 18 que me pusieron eran semanal yo iba todos los martes y no bien recuperándome de, de esa, cuando ya llegaba el martes otra vez, para la otra y los controles que hay que hacerse para... de analítica, para ver que todo esté bien. Y es un proceso muy largo, difícil, no voy a decir que no, pero vale la pena, porque aquí estoy. Gracias a Dios, aquí estoy. Luchando. Espero en Dios que sea ese cáncer sea ese solo que voy a padecer, que ya no va que no voy a padecer cáncer, pero si Dios me pone en el camino otra vez, espero con la misma fuerza y empeño con que salir de este hacerlo también. no me pienso poner prótesis, yo me siento bien así y en realidad, en realidad la cirugía de la amputación de mi seno me dolieron mucho y yo le dije a una compañera yo ni que me la regalen me pongo seno eso me dolió mucho yo me siento bien así y mi familia me apoya y yo no le doy mente a que no tengo seno porque, porque no, no me hacen, lo tuve y ya no me hacen falta, yo diría. Ya yo le di no a mis hijos, fui joven, me puse ya blusita de tirito y todo y llega esa otra etapa. No me pondría prótesis. Yo tengo 23 años de casada. ¿De matrimonio? Igual, igual, igual, igual. Como el primer día. Sí. ¿De Grandemente. Dios puso un hombre en mi camino que que como otro santo vale la pena. Y me dio unos hijos maravillosos que no me dan y preocupaciones mayores Y bendecida por Dios y agradecida por todo lo que Él ha hecho conmigo Yo, al igual que tú, soy una luchadora, una triunfadora Como yo lo logré, tú también lo puedes Soy sobreviviente de cáncer de mama Es 1070, tengo 32 años y nací con un problema en, la, en el cielo de la boca. Fui operada a los 10 años y de ahí para acá me está doblando mejor. Yo me enteré a los 29 años cuando fui al médico a de un seno, tenía una bolita y me dijeron me la biosia y ahí salió un problema. ¿Tenía hijos? Sí, tengo dos. ¿Qué edad tenía sus hijos cuando se enteró que parecía de cáncer? Siete y la otra dos. Siete y dos años. ¿Y ahora qué edad tiene? No tiene diez y No, tiene ocho. Okay. No. Cuando me dieron la noticia, me <coughs> pusieron tratamiento, me di la quimio, después me operaron, y después la radio. Oh, ya, sí, Pero sí, todavía no. llevo un medicamento mensual. Okay. Y el seguro me lo jugué todo. Una diaria, Diario. la inyección, una verme. ¿Y qué? Mi mamá cuando se enteró fue la que sufrió más que yo. No. Se me una por, por el gasto, no puedo hacer mucho esfuerzo. Así. Cuando me llaman de una banca, yo un trabajo así. así. Cuando me llaman, voy, voy reuniendo ¿eh? y mi mamá me ayuda. Y de las niñas me mandan mensuales. Tengo una sola hermana. Tenía dos, pero mi hermano murió de la manera de una. ¿De qué murió su hermana? De la Mi niña más grande me dice que cuando me voy en el seno, y la pequeña también. Yo me siento a veces de primera, pero a la vez me siento... Nadie gracias a Dios por eso, por seguir viva. Es Sí sí. Yo lucho por mis hijas cuando... así como yo y sentiste pues los testimonios de estas magníficas mujeres realmente hemos entendido un poquito que el proceso del cáncer aunque en un momento determinado pues nos quiera derrumbar no lo podemos permitir así como ellas lucharon y siguen luchando no te muevas de ahí en breve volvemos con una entrevista a uno de nuestros médicos especialistas acá de nuestra región nordeste de nuestra república dominicana volvemos en breve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 pues aquí estás nuevamente disfrutando de este tu programa historias de vida y de fe ahora yo me siento sumamente feliz y me siento así como grande verdad estoy acompañada de dos talentos dos personas muy especiales de nuestra querida provincia duarte y en especial pues de nuestro siglo 21 estoy acompañada en esta noche de la doctora miladis verdad miladis duarte y de nuestro querido doctor ramón mena bienvenidos sean ustedes a este tu programa historias de vida y de fe este es nuestro segundo domingo de la, de la tercera temporada que realizamos este programa. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy buenas noches, muy buenas noches a todos los amigos televidentes que nos sintonizan en este día. Qué bueno. Contento de estar entre los más hermosas. Ay, Dios, gracias. <risa> <risa> me encanta, me encanta, así que sea espontáneo, sí. ¿verdad? Bien, porque este programa es un programa muy especial. ¿Por qué es especial? Porque es un programa que tratamos de un tema muy delicado. Ya ustedes tienen bastante experiencia pero el, programa, el tema se aborda de una forma como relajada, amena, tranquila, donde se le da esperanza a esas personas que padecen y aquellas que se enteran en un momento determinado pues, de, de esta situación, de esta enfermedad que es tan terrible y que ustedes más que yo conocen bastante de ella. Hay algo que siempre nos da curiosidad a nosotros lo, los simples mortales y es cuando eh, ustedes reciben un paciente y ustedes entienden que este paciente pues puede padecer de, de esta enfermedad. ¿Cómo ustedes abordan el tema? ¿Cómo lo manejan? Mira, en el caso de nosotros, tanto de Hilary, que es ginecóloga o oncóloga, y el caso mío, que soy ginecólogo, eh, tú habrás notado que los ginecólogos terminando, terminamos haciéndonos amigos de nuestras pacientes. Sí. Eh, de hecho, nos llaman para cualquier cosa, para los <risas> hijos y para el marido, y nos piden opiniones Literal. entonces literalmente hablando entonces uno termina siendo muy amigo de, de las pacientes y realmente uno sabe que tiene el deber de hacer el testizaje eh, porque siempre señalamos que en este caso el cáncer de mama específicamente eh, no hay una prevención no. sino que tú lo que haces es tratar de identificarlo cuando todavía se puede manejar y realmente cuántas veces eh, nos enfrentamos a un diagnóstico probable, y nos da una preocupación en el corazón, porque nosotros también somos seres humanos. Pero siempre entendemos cuál es nuestro deber, que es cuidar a nuestras pacientes. Y sobre esa tónica de tener el deseo de hacer las cosas bien hechas, entonces arranca el proceso de las cosas y los procedimientos que se deben hacer. Ya. Usted como ginecólogo y teniendo aquí de compañera a Milady Duarte, que es ginecóloga oncóloga, cuando usted detecta entonces eh, la posibilidad de que ese paciente tenga o padezca cáncer, usted entonces lo refiere directamente donde la doctora. ¿Es lo correcto, verdad? Sí, es correcto. Fíjate qué pasa. Antes, yo tengo unos años en esto, ¿verdad? ¿no, sí, esa, esa pregunta viene... <risa> antes, <¿verdad>? antes nosotros <risa> hacíamos todo. Eh, prácticamente ya. uno... Eh, ante la situación de ser ginecólogo y estaba capacitado, tú encontrabas a una mujer y tú mismo hasta la operaba y le hacía las biopsias. Okay. Pero gracias a Dios, adiós, que en nuestro país está creciendo. Entonces ahora llegan los nuevos especialistas que además de ginecólogos, son ginecólogos, oncólogos, y además de ellos también llegan los cirujanos, oncólogos, sí. y llegan los oncólogos clínicos. Entonces se forman, ah bueno, llegan también, los imagenólogos o radiólogos bien capacitados que entonces tú terminas siendo un buen equipo entonces Excelente. tú combinas eh, el conocimiento de varias especialidades Perfecto, ¿y usted doctora? Muy bien, realmente eh, cuando a una persona le hablan de que tiene cáncer eh, o sea, llegan muchas ideas a la cabeza de esa persona y realmente nosotros, como dice el doctor Mena que nos hacemos amigos de esa paciente y que ella tiene las esperanzas puestas en nosotros. Eh, para nosotros es un poco difícil el eh, darle la noticia, explicarle la situación de que tiene ese padecimiento en, en el momento. Sin embargo, eh, nosotros no trabajamos solos, como dice el doctor, también eh, nos apoyamos de psicólogos y eh, psico-oncólogos y psiquiatras que nos ayudan a que la noticia y a que el padecimiento de esa paciente sea un poquito más liviano y más ligero, porque nosotros la parte eh, oncológica, eh, nosotros lo que hacemos es que orientamos al paciente en relación a lo que podría suceder, pero hay una primera etapa de ese paciente que es la negación, regularmente cuando te dan una mala noticia eh, que el cáncer cuando te dicen que tú tienes cáncer regularmente eso eh, bueno hay muchísimas cosas que te pasan por la cabeza me voy a morir eh, no voy a poder eh, realizar mis proyectos y de todas maneras eh, nosotros nos afianzamos de otros especialistas para el ayudo, para ayudar a que esa paciente tenga una mejor eh, aceptación de su enfermedad. Claro que ya en relación al tratamiento, no es un tratamiento, o sea, no es como antes, como dice el doctor, antes regularmente nosotros eh, cogíamos el paciente y lo manejábamos eh, de manera unilateral. En la actualidad el manejo del cáncer es multidisciplinario y todos los especialistas que tienen que ver con las patologías oncológicas deben estar al tanto de esa paciente que se le haga el diagnóstico. Ya. Podríamos decir entonces que en esta época actual, pues eh, hay más probabilidad de pasar esta situación, de que el paciente sea diagnosticado de alta después que eh, se le haya realizado pues, los estudios en un momento, porque antes no habían las especialidades ni estaba ese conjunto grande de equipos de personas trabajando. Entonces, en este momento, ¿el cáncer tiene más probabilidad de superarse en el ser humano? Realmente, en la actualidad, eh, hay más eh, métodos diagnósticos que son más certeros, y que siempre han existido los especialistas que manejan el cáncer. Ahora bien, ahora los pacientes tienen más concientización y regularmente esos pacientes ya pueden ver la televisión, que ven el internet, que ven las redes sociales y que hablan en cada, en cada área diferente de cáncer, de prevención y esos pacientes pueden llegar en una etapa más temprana de la enfermedad. Por ejemplo, en el cáncer de mama, que es uno de los cánceres más frecuentes, sí. eh, la detección temprana es lo ideal. Y regularmente nosotros les recomendamos a todas las pacientes que después de cierta edad se realicen una mamografía. ¿Cuál es la cierta edad? Bueno, regularmente en los pacientes que tienen riesgos se está recomendando a partir de los 35 años. Okay. Que ya, eh, como hemos visto en los últimos años, el cáncer de mama ha disminuido bastante eh, la casuística en la edad. Antes se pensaba que era después de la quinta década de la vida, ahora no. Ahora realmente vemos que se está presentando en pacientes jóvenes, pacientes que en ocasiones tienen hasta menos de 30 años. Sí. Pero eh, las recomendaciones por la Academia Americana de Oncología es, a partir de los 35 años los pacientes tienen riesgos y a partir de los 40 años los pacientes que no tienen ningún factor de riesgos. Bueno, aquí mismo en este programa nos han tocado los testimonios de chicas que son menos de 30 años, ya con una trayectoria de padecer la enfermedad de 5 o 6 años. Y realmente eh, la, es alarmante las estadísticas que están llegando ahora, porque hay niñas inclusive que están padeciendo de este tipo de cáncer. Y en algunos casos jóvenes también con cáncer de mama nos han tocado muchos testimonios. Doctor Mena, ¿Sí? tengo una inquietud. Usted también mencionó que tiene una vasta trayectoria. Cuénteme, por favor, ¿cuál es su trayectoria de como médico ginecólogo? ¿Cuántos años? La experiencia es bueno, buenísima. Eh, yo arranqué a hacer ginecología y obstetricia en el año 1990. ¿No? Al día de ahora, tú puedes eh, sacar 29 años, más o menos. Correcto. Y realmente, en la trayectoria, este, hemos tenido eh, que aprender, ver, y se aprende mucho, pero en el caso del cáncer de mama, uh -huh. que es el, el centro de la conversación que tenemos hoy específicamente, pues uno se ha llevado sorpresas de todo tipo. Eh, personas jóvenes, eh, como tú acabas de señalar, que en un momento dado se palpan una mansa y uh -huh. cuando tú la investigas es un cáncer que ya realmente... Eh, algunas de esas personas han perdido la vida en corto tiempo lo que es una pena y entonces lo que nos mueve el paso de los años es a darnos cuenta y creo que es una cosa que le podemos enseñar a la población que el cáncer de mama es traicionero porque no tiene un patrón ya. la gente piensa que porque eh, nada más le va a dar si tiene un familiar en uh -huh. antecedente pero realmente el 85% de las mujeres que tienen un cáncer de mama no tienen nadie en la familia atrás que, lo, wow. que así lo demuestre. Por lo tanto, el pesquisaje, la búsqueda, debe ser que te, a toda la población con antecedente y sin antecedentes. A mí me preocupan dos cosas, básicamente. Uh -huh. Una es que las pruebas de tamizaje, por ejemplo, con los estudios de imágenes, eh, Milady acaba de explicarlo ahora mismo Pero por qué no se baja Porque las mamas por debajo de esas edades Son muy densas okay. Entonces cuando se hacen los estudios No, no dan realmente las imágenes eh, Que tú necesitas para hacer un diagnóstico temprano Y en otro detalle También uno tiene que basarse En los lineamientos internacionales entonces nosotros no nos podemos inventar, eh, suponer que yo, porque yo soy yo, eh, voy a implementar tal técnica. Entonces lo que sí es bueno es que las mujeres entiendan que después de los 20 años, puede nada. Sí. Y entonces se comienza con cosas sencillas, como que la mujer después de cada menstruación debe hacerse una palpación en sus manos. Perfecto. 20 años, ok, después de cada menstruación tiene que hacerse un autoexamen de mama y si y, y debería visitar también al ginecólogo eh, porque a veces se piensa que solamente tienen que ir las mujeres que están casadas sí, las que están en una sexualidad activa pero, pero, pero usted tiene que ir ¿por qué razón? porque usted puede utilizar las técnicas del ultrasonido el ultrasonido, como se le dice en nuestro país sonografía de mama en buenas manos te puede dar buenos diagnósticos antes de llegar a la mamografía y un dato interesante que ya pudiéramos tocarlo en otro momento es que en el pesquisaje en la búsqueda de estos casos muchas mujeres pasan por momentos difíciles porque fíjate qué pasa mientras tú estás en los estudios de imágenes eh, tú estás dando un diagnóstico probable tal vez es sugestivo bueno pero ya la preocupación comenzó el aspecto humano del dolor la preocupación comenzó. ahora decirle bueno ahora hay que hacerle una biopsia ahí sigue mm. el problema y el sufrimiento pero tiene que esperar que la biopsia y a nivel mundial hay una inquietud que la gente dice bueno si una gran cantidad de esas pacientes al final terminan no teniendo un cáncer y respiran vale la pena pasar por ese camino la respuesta es sí claro, porque, porque algunas salen positivas y entonces el sufrimiento de muchas de, de mucha gente para llegar a, a que realmente no es, entonces sí hay que seguir No, claro, y es como explican que eh, realmente el cáncer de mama no es no se puede prevenir, pero sí se puede detectar a tiempo. Y detectándolo a tiempo, entonces se puede tener una mayor probabilidad de cura al 100%, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, ustedes como ginecólogos, el cáncer que tiene que ver ya con, con la parte vaginal, ¿esa sí se puede prevenir? Bien, el cáncer de cuello uterino este, es uno de los pocos cánceres que realmente se previene. Okay. Regularmente o más bien casi en su totalidad se, se es ocasionado por algunos agentes, conocido como el virus del papiloma humano. Okay. Y eh, cuando me refiero a que sí se puede prevenir, uh -huh. me refiero a que tú visitando a tu ginecólogo, realizándote una citología o un papanicolado, que es como se conoce, eh, todos los años después de iniciar tu vida sexual, eh, podemos encontrar cambios en el Papa Nicolau que nos orienten de que hay algún problema o algo anda mal que hay que evaluar y el cáncer de cuello uterino por ejemplo que es uno de los más frecuentes, también existe el de ovario ya. el de útero el de vulva, vagina en todos los lugares del cuerpo puede darnos cáncer pero el cáncer de cerviz que es seguido del cáncer de mama eh, realmente tiene o sea, es uno de los, de los pocos cánceres que se puede se puede prevenir, perdón, porque vamos a encontrar lesiones o alteraciones en el papanicolaou que podemos manejar y si la manejamos adecuadamente podemos evitar a que esta paciente nos llegue ya con una etapa avanzada de la enfermedad como mayormente vemos en la consulta. Excelente, gracias noticia, doctora, de verdad, me ha encantado esta parte. Bien, pues hemos llegado a la parte final de esta entrevista, pero no me quiero ir, no quiero que se vayan si no nos mencionan esto. Tengo acá en mis manos una especie de promoción, ¿verdad? Pero es más bien como una ayuda social que está haciendo el siglo XXI. ¿Podrían contarme de ella? Muy bien, realmente eh, octubre es dedicado a la concientización acerca de la prevención del cáncer de mama. No es que octubre es el mes del cáncer solamente, Exacto. existen muchísimos meses que se dedican a prevención y manejo de otros tipos de cánceres y nosotros como institución realmente no nos quisimos quedar atrás. Que de hecho eh, lo venimos haciendo desde hace muchísimo tiempo. Eh, en ocasiones hem, hemos utilizado consultas eh, gratis, Papá Nicolás, o en fin, un sinnúmero de, de actividades que hacíamos antes y ahora quisimos incluir los estudios de imágenes. Ah, El siglo XXI realmente tiene, está a la vanguardia de, de, de todos los estudios eh, para pesquisaje o screening acerca del cáncer de mama tenemos la mamografía, uh -huh. la sonomamografía, la tomosíntesis, que antes los pacientes tenían que ir a Santiago Exacto. a realizársela, ya nosotros la tenemos en el centro, la resonancia de mama y en esta ocasión tenemos una, un plan social, para llamarlo así sí. más bien, en el cual los pacientes asegurados no pagarían diferencias y van en el mes de octubre a realizarse dicho procedimiento, dicho, dicho estudio, perdón, y eh, los pacientes privados, los que no tienen seguro, un eh, tendrían un 10% de descuento. Excelente. Así es que invitamos a toda la población de que en este mes no, no te quedes sin realizarte tu mamografía y tus estudios de, de la mama. Muy bien, pues muchísimas gracias a nuestro querido doctor Ramón Mena y nuestra querida doctora ginecóloga-oncóloga, que está aquí en nuestra provincia de Duarte, Miladis Duarte. Gracias a ustedes, así es que volvemos en breve y no te puedes perder lo que sigue después.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 de cáncer, diagnosticado en el año 2011. El cáncer mío es el, el, el cáncer no ¿Qué 39 años. Tengo 39 años de edad. Eh, fui diagnosticado cáncer y estamos en la lucha, como ¿no se dice. Gracias a Dios tengo una familia preciosa. Tengo una esposa y tengo mis tres niños. ¿Tres? Uno de 13, 12 y uno de 3. El más chiquito nació en un proceso de quimio. Sí, porque preocupó? me preocupó, porque la doctora me decía que podía heredarlo el cáncer. Pero gracias a Dios, el niño le hicimos todo el estudio y está todo bien, está todo normal. Los estudios de niño los costó el seguro. El seguro, pero a veces el seguro no, no, no costea algunos estudios que hay que hacerse. Por ejemplo, ahora mismo me notificaron un estudio que vale 2.200 dólares y pescan ese. Entonces el seguro no lo cubre. Voy a poner a la primera dama. Yo salí a comprar un diclofenal para el niño mío, más grande, que tenía fiebre ese día. Y ahí en la Castilla me, fueron, me atracaron, me dieron un tiro. Yo estaba internado en el hospital y un doctor, cuando hizo la visita, vio que tenía la, la, la de los gandios un poco alterados y me dice, eso no es normal. Ahí me, me refirió a un, donde la doctora Gómez Sánchez, con el yeso yo fui, donde la doctora la doctora me hizo una biosis, y ahí resultó que salí con cáncer, con Hino Eso fue una noticia, yo me acuerdo la fecha exactamente. Eso fue el 21 de mayo de 2011. Yo lloré como un loco. Lamentablemente, son noticias que, que duelen. Pero después, a la semana y algo, yo voy a luchar y hasta desgraciadamente estamos aquí. ¿Las operaron vez? Sí, me ha, yo he tenido tres recaídas. O sea, me operaron, tengo tres recaídas, una en el abdomen, una en el ojo y otra aquí. Eh, bueno, mi vida ha sido normal. Yo una persona que yo puso muchas personas, muchos ángeles en mi camino que me ayudan. Y yo trabajo en el yo concho, me comí un motor. Y vivo mi vida normal. Nada más me acuerdo cuando tengo el problema, tengo la cita. estás dando química No, ahora mismo estoy en paciente pasivo. Cada tres meses tengo que irme a chequear. No, me daban aquí, me daba. Cuando me daban aquí, no me trabajaba cuatro días acostado, malo con las reacciones, después salía a luchar, buscaba el moro de los muchachos. No, yo me planificaba, porque siempre cada vez, por ejemplo, la quimio, cuando le dan la química a uno, le dicen, esta fecha te toca, entonces yo me planificaba, voy a dar mi chelito, para cuando llegan esos días, tener con conseguir el seguro médico después el día de mi esposo, y estudiante, mi esposo es estudiante técnico ya, de la universidad, de psicología. Tengo de casado 16 años, mi matrimonio ha sido con su alta y su baja. Pensé que se iba a desgaritar cuando me dieron el diagnóstico, pero gracias a Dios estaba ahí en mi columna. No, porque lamentablemente, tú sabes que un joven en ese entonces no hay mucho el mundo que soporta esa situación, porque venían, vinieron sus situaciones difíciles que ella soportó. Ya aguantó y yo le agradezco. Ella no sabe todo lo que yo le agradezco a ella. Ella sabe que yo la amo, ya sabe que mi pulmón. Yo le diría a los hombres que se chequen, que vayan al médico Porque, por ejemplo, en el caso mío, yo tenía esas alteraciones y yo no fui. Y si no me dan el tiro, porque todo es gracias a Dios. Dios pone sus cosas en su lugar. Yo quizás no la estuviera contando ahora, ¿no? Porque. Yo tenía esa alteración y me estaba creciendo, creciendo y yo, no, un es un ganglio, que, eso ni nada. Es un, go, un golondrino que me salió y no estaba dando mente Pero después, que me dieron di el diagnóstico? No es fácil. Hombre, si vayan a chequearse para que no la cuenten. Es una noticia que el cerebro no la, no la visualiza rápido, es una, un, tra, un trago amargo Cuando a mí me dijeron que yo tenía cáncer, wow, yo... Mi esposo estaba helado, gracias a Dios ella fue conmigo y, y, y estaba conmigo en ese momento. Pero yo lloré, yo me deprimí, yo lloraba, yo vi a los hijos y me wow, tengo un niño de 5, de uno de siete que voy a quedar sin niños sin mí. Entonces después tomé la decisión, ella también, orando y, y hablándome, que no vamos a echar a la pelea. Y ahí fue que yo decidí tirar la pelea y dije no, esto, esto se vence, pero cuando yo me di el primer proceso de quimio, la segunda, el segundo proceso cuando yo fui a darme la quimia, ahí eso fue lo grande, que me acuerdo yo que la doctora Gómez Sánchez estaba con un estudiante, le pregunto a un estudiante doctora, el cáncer no es Hawking, ¿cuál es lo que no se cura? Yo estoy pensando que el mío se cura, cuando ella, la doctora le dice no, el no es Hawking que no se cura, el Hawking se cura, wow, esa fue la noticia que me debarató totalmente. Yo, wow, yo tengo una enfermedad que es toda la vida. Eh. Y desde en ese entonces yo he tenido que estar luchando contra la batalla. El cáncer no, se cura. no, porque mi cáncer, mi cáncer no se cura porque es de las células, soy yo que lo produzco en mi cuerpo. Y, yo, yo pensé que el mundo se me cagó, se me cayó encima. Yo he durado como ocho años, estoy todavía corriendo trote. No, ay, tengo que ver los, los 15 de la niña mía. No, de la que tiene 12. No, el chiquito, ese también yo lo voy ese está bien. Por la ayuda de Dios. ayuda Dios. Dios, Dios, Dios que ha dado el soporte conmigo. No, que Bueno, yo diría a, a las esposas que luchen con su pareja si en verdad lo quieren. Porque el apoyo que me ha dado mi esposa hacia mí ha sido excelente. Porque es que uno en ese momento no encuentra. Amigos, que son amigos tuyos de bebida se van, no te llaman, no te buscan. Entonces ahí es que tú, tú te das cuenta quiénes son los que están contigo. Te muestran quiénes son los que están contigo. Gracias. Mi vida ha cambiado mucho porque yo tuve que cambiar el entorno completo. El entorno, ya yo no puedo, por ejemplo, no, no ando en discoteca, nunca fui bebedor, pero yo comparto más con mi familia. No, que vayan y se chequeen, que luchen, porque esta enfermedad, si uno se descuida que se muere, si uno lucha puede seguir en la batalla. Entonces tú dices que eres un sobreviviente de cáncer. Sí. No, yo lo puedo decir, yo tengo ocho años, gracias a Dios, y ahora estoy en el lado pasivo, no activo. Activo es cuando le dan la quimio, yo estoy en chequeo cada tres meses. Yo soy un sobreviviente de cáncer. Tú también puedes. Tú también puedes. Gracias. Cuento que este programa pues tiene unos patrocinadores que son magníficos, de un corazón grandísimo y enorme, como es nuestra querida Marielica Cabral con su maquillaje y peinado, que me ha puesto regia, preciosa y bella. También pues mi tienda Capriz, que ha dicho sí en esta temporada y es una de las que estará por ahí haciendo unos detalles muy especiales para una chica. Y también contamos con el apoyo del siglo XXI, nuestro querido siglo XXI, nuestra clínica que está siempre al servicio también compartiendo con su gente y pues no podemos dejar de lado a la farmacia San Rafael que en esta ocasión también está siendo uno de nuestros, de nuestros patrocinadores junto también con nuestros colaboradores el la y una doctora muy especial con su clínica dental, pues estilo dental, nuestra querida Yareni gracias corazón por ser parte especial de este tu programa historias de vida y de fe en nuestra tercera temporada Y una vez más te digo a ti, gracias de corazón por ser parte de nosotros, por compartir este segundo programa de la tercera temporada de Historias de Vida y de Fe, a nuestra empresa Telenor que siempre está con nosotros ahí puntual, ayudando al servicio siempre de su gente para que tú y también yo, pues conozcamos esas historias que tanto nos ayudan y podemos ayudar inclusive a nuestros vecinos y a nuestros familiares explicando los procesos de cada una de ellas y con los médicos especialistas que han participado de este, tu segundo programa también le damos las gracias, así es que bendiciones de lo alto y nos seguimos viendo el próximo domingo en nuestro tercer programa de la tercera temporada de Historias de Vida y de Fe bendiciones y hasta pronto